Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión voy a hablar de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, finalmente voy a hablar de esta película Me retrasé bastante, la verdad La fui a ver el día del estreno, de hecho, pero como que no pude retener mucho de lo que vi Me gustó, pero disfruté tanto de la función que se me pasó por ahí retener información y al no tenerla disponible de manera online ya sea legalmente o ilegalmente como pasó con Black Widow se complicaba un poco el hecho de poder tener en cuenta algunas referencias y cosas de las que quería hablar entonces esperé para poder verla una vez más lo hice hace poquito así que acá estoy hablando de esta nueva película del MCU estoy muy pesado con Marvel, lo sé pero bueno, soy un fanático de Marvel Studios, así que es de esperarse, nada raro, pero bueno, ya voy a hablar de, de otras cosas, de hecho he hablado de Star Wars en este podcast, de Sex Education, voy a hablar de algunas películas interesantes que se están estrenando, así que no es todo Marvel en la vida, aunque bueno, soy un gran fanático. Me gustó mucho, me gustó mucho la película, la verdad que en cuanto a historia de origen, que en el MCU tuvimos muchas, obviamente, porque nos tienen que presentar a muchos personajes. Muchos con sus propias películas y sus propias historias. Dentro de lo que es ese tipo de películas, la verdad que me gustó bastante. De hecho, en lo que es mi lista de Letterbox del MCU, la tengo cuarta. O sea, primero Doctor Strange, para mí la mejor película de origen del MCU. Después Black Panther... Ant-Man, y en cuarto lugar Shang-Chi, que la verdad que me, me pareció una muy buena película, lejos de lo que es un poco la fórmula Marvel, esto de que las películas por ahí se parecen mucho en cuanto a, a su desarrollo, la verdad que esta película fue por un lado distinto y me gustó mucho, la verdad que bastante entretenida, la, la pasé muy bien. La pasé también en el cine que la primera vez no pude retener mucho, como les dije, y tuve que ir a verla nuevamente. Pero está bueno, está bueno disfrutar de las películas, así que eso es lo importante. La película básicamente nos muestra la historia de Shang-Chi, este personaje que escapó de alguna manera de su pasado, en el que su padre lo crió como un asesino básicamente y estaba teniendo una vida normal hasta que justamente su padre lo va a buscar para llevarlo de vuelta a su hogar y ahí llevar a cabo un plan que no voy a comentar porque es spoiler y más adelante voy a hablar con spoilers está este reencuentro entre el hijo y el padre el padre villano de la película y el hijo el héroe de la misma. Me gusta esto de que el villano y el héroe estén dentro de la misma familia. De hecho, algunos personajes también están involucrados dentro de la familia. Así que eso me gustó mucho. Se siente posiblemente, al menos yo así lo sentí, como el verdadero comienzo de la fase 4. La primera película de la fase 4 fue Black Widow. Pero realmente creo que... El verdadero comienzo en cuanto a, al cine es de alguna manera Shang-Chi. Porque hasta ahora todo lo que tuvimos de Marvel Studios en la fase 4 no involucraba personajes nuevos. Más allá de los nuevos personajes que nos presentaron en la película de Black Widow, no era una película de un personaje nuevo, sino de uno que ya vimos y que contaba su historia aparte. Después en las series tuvimos personajes protagonistas que ya vimos a lo largo del MCU, entonces estaba esta diferencia de alguna manera. Y la verdad que es, digamos, de todo lo que Marvel Studios nos trajo hasta ahora en la fase 4, lo más nuevo en cuanto a personajes, vamos a tener Eternals este año, así que va a ser... La otra gran presentación de nuevos personajes. Por eso siento que esta película de alguna manera es el puntapié de la fase 4. De este nuevo universo que de alguna manera se está armando en el MCU. Porque después de lo que fue Endgame se cerró un ciclo claramente. Y acá vamos a tener nuevos personajes. Una nueva formación de Avengers. Falta para eso. La manija ahí siempre, obvio. Pero todo apunta a, a eso. De hecho, por momentos sentí a Shang-Chi como la nueva Iron Man. No tan literalmente como suena, sino por esto justamente de ser la primera película que nos presenta un nuevo personaje, una nueva historia y una nueva expansión del universo. Porque además pasa algo con los anillos, que ya lo voy a comentar con los spoilers, que de alguna manera nos da a entender esto de... Hay algo más, se vienen más cosas, entonces... Por eso la siento como la película que verdaderamente abre esta fase 4. Simu Liu, genio, genio total. La verdad que la rompe. Me encantó, me encantó en la película. Ocofina también. Ocofina ya la conocía por The Farewell Si no vieron esa película, vayan a verla porque es genial. Y ella en esa película, un 10, la verdad. Y acá también, o sea, es claramente el alivio cómico de... De la historia, pero está muy bien, está muy bien la química entre ellos dos, entre Sean y Katy, porque Shang-Chi en Estados Unidos se hacía pasar por Sean. De hecho, hay un chiste muy bueno de por qué elige Shang-Chi ocultarse del padre con un nombre americano que es similar a su nombre chino, o sea, lo empieza a molestar con esto de. La verdad que no estuviste muy original al elegir este nombre Un muy buen dúo, la verdad Y además por lo que nos terminan revelando sobre el final Dan a entender que van a ser una pareja recurrente En cuanto a lo que sigue en el MCU Así que hay que ver qué pasa Pero la verdad que en esta película me gustó mucho la química Me gustó mucho Monger Chang Creo que lo dije bien no sé, busqué la pronunciación de este nombre porque es bastante complicado Monger Shang, creo que se dice espero estar pronunciándolo bien en la película Lin, la hermana de Shang-Chi también me gustó mucho el personaje, la verdad que nos dan a entender nos dan a entender, no, claramente nos muestran de que va a tener continuidad en el MCU, pero hay que ver de qué manera porque es medio ambiguo ese final en la película de este personaje al menos. Pero la verdad que acá me fascinó. Me encantó. Es un personaje secundario. Pero que no está digamos. Opacado. Por los demás personajes principales. Sobre todo. La verdad que todo el tiempo en pantalla. Es genial. Y está muy bien aprovechado por esta actriz. La verdad que me gustó mucho. Chan Liang, La verdad genial también. Como Xu Wengu. ¿El verdadero mandarín o no? Ya voy a hablar de eso también. Actorazo, actorazo. Me encantó en la película. Gran villano. Siento que... A ver, no no va a ser posiblemente de los villanos más memorables del MCU. Ya tenemos un montón de películas. Y ahora con las series se nos están acumulando un montón de personajes. Y la verdad va a ser difícil ya determinar cuáles son los mejores villanos, ese tipo de cosas, pero la verdad que me gustó mucho dentro de la película. Además, tiene como ese momento... Ay, no, no, no, lo voy a dejar para los spoilers, pero eh, me gustó, me gustó este villano, la verdad que me gustó mucho. Y lo último de lo que voy a hablar, sin meterme en spoilers, que claramente es lo mejor de la película, la acción, las escenas de acción, las peleas, la verdad que claramente... Tenemos las mejores escenas de acción de todo el MCU La verdad que son muy buenas, muy buenas coreografías Muy buenas secuencias de acción Y además bastante largas, o sea, duran bastante Creo que no tuvimos escenas de acción tan largas en el MCU como las que tuvimos en esta película En especial la del colectivo autobús, pero bueno, estoy en Argentina, colectivo. La del Bondi es espectacular, o sea, esa, esa esa escena es muy larga, como el colectivo, el colectivo además es de esos que parecen una oruga, que tienen como el, la parte del acordeón ahí en el medio. Que acá en Argentina tuvimos un par de esos, algunas líneas de colectivos usaron ese modelo, pero no, no, no, no funcionó mucho, creo que ya no existen más. Pero en un momento estuvieron... Al menos acá en Buenos Aires... No, no sé el resto del país, pero... Dentro de lo que fue Buenos Aires... Se vieron esos, esos colectivos... Pero la verdad que espectacular... O sea... No el colectivo... La, la escena... La escena es... Genial... Tiene como esa mezcla de... Bueno, esto es demasiado... Como... Esto no podría pasar en una pelea... Común, entre comillas... Pero también... Es bastante terrenal... O sea como que está esa onda de ficción, pero la verdad que lo hace parecer tan real en un punto simuliu, con las coreografías, que en algún punto decís, bueno, o sea, la pelea en sí se podría lograr, aunque tenga cositas bastante locas en un punto, pero no sé si se entiende a lo que quiero decir, es como que, están esos momentos de coreografías de artes marciales que son bastante reales, pero también las que son más tirando a la ficción, más de fantasía, o sea, esa mezcla está buena, es una buena mezcla, la verdad que me gustó, en general todas las escenas de acción son geniales, hay momento épico, o sea, épico, lo voy a hablar con spoilers, ya me meto con spoilers porque no puedo seguir si no me meto con los detalles en general las escenas de acción muy buenas y muy buena película, vayan a verla al cine que todavía está en cartelera va a estar un rato largo evidentemente porque les fue muy bien, eso me gustó mucho porque se venía hablando de que iba a ser un fracaso en taquilla no solamente en el mundo sino en Estados Unidos que es el gran mercado para estas películas y les fue muy muy muy bien y le sigue yendo bien, de hecho creo que desde su estreno lleva todas las semanas como la número uno en el mundo. Así que felicidades porque se lo merece. Y en contra de todas esas personas que decían... No, va a ser un fracaso, le va a ir muy mal. Ahí tenés. Anda a buscarle al ángulo. Me alegro porque además Simuliu la verdad que es un poco el fanático de Marvel. Que cumplió el sueño de estar dentro de Marvel. Así que me gusta. Me gusta que le vaya bien a su personaje. ...y a su película y espero que dentro del MCU sea uno de los grandes personajes... ...que venía un poco tapadito, como que nadie esperaba esta película... ...como por ahí se esperan otras películas del MCU... ...es como que bueno, sí, Shang-Chi, pero qué sé yo, no sé... ...y ahora al menos yo personalmente quiero ver más de Shang-Chi... ...no solamente con sus películas, que supongo que va a tener más películas en solitario... ...sino dentro del MCU con más personajes dentro de los que ya conocemos en este universo, me voy a meter en spoilers, así que echa la advertencia, si no vieron la película, vayan ya al cine, vayan, no sé qué están haciendo acá, pónganle pausa, guardan el episodio del podcast, van a ver la película, salen de ver la película, van a comer algo, con su pareja, con sus amigos, con quienes hayan ido al cine, si van solos, van a comer algo también si quieren, y se vuelven escuchando este episodio. O sea, le dan play en donde se quedaron. Que me voy a meter con spoilers. Por favor, vayan a verla al cine. Porque la verdad, es una película para verla en, en cines. Se disfruta mucho. Y si pueden ir a esas salas con pantallas grandes. Pero bien grandes. O sea, no les digo IMAX. Bueno, sí IMAX. Si quieren, sí. Porque se disfruta mucho el IMAX. Pero hay salas XD. Las famosas salas XD de Hoyts, creo que son, acá en Argentina, no que son muy buenas, yo fui a verla la segunda vez en una de esas salas y genial, genial, no llega al nivel de la E-Max. pero son muy buenas, se disfruta mucho, muy buen sonido, muy buena imagen, así que recomendación, si quieren disfrutar de esta película como se tiene que disfrutar, esas salas son geniales, si no cualquier cine vayan a verla porque la verdad vale la pena y si no la quieren ir a ver al cine o no la pueden ir a ver al cine esperan hasta el 12 de noviembre si no me equivoco que va a estar disponible en Disney+. Plus. Ahora sí, spoilers, spoilers, spoilers, por favor qué buena escena post créditos, bueno no me adelanté demasiado pero ya voy a llegar a la escena post créditos, no creo que ya voy a hablar de la escena post créditos porque voy a empezar por ahí, voy a empezar por el final. Igual voy a ir resaltando algunas cositas, pero la escena post créditos, la verdad que... ¡Qué belleza! Yo en ese momento en el cine, estaba pensando... Volvió Marvel. Volvió Marvel. Porque hace rato no teníamos la manija de una escena post créditos, como hasta esta escena. Creo que desde... A ver... Voy a pensar. Pero sí, creo que desde la escena post créditos de Capitana Marvel, en la que llega Carol al lugar en el que están Natasha, Bruce, Roddy y Steve, si no me equivoco luego del chasquido de Thanos creo que desde esa escena post créditos no disfrutaba tanto una escena la disfruté mucho, muchísimo cuando veo que aparece Wong que ya había aparecido anteriormente de hecho en el final de la película aparece pensaba, bueno, vamos bien Buena escena, post-creditos. A ver, a ver qué más hay. Y están analizando ahí los anillos. Esto era lo que no podía mencionar anteriormente de los anillos. Que no nos mencionaron nunca de dónde vienen. Solamente nos cuentan que Wu padre de Shang-Chi, los consiguió y estuvo muchísimos años con los anillos en su poder. Conquistando básicamente todo el mundo con su organización. Justamente los 10 Anillos... Pero nunca nos explican de dónde vienen estos anillos. En los cómics, por lo que tengo entendido, son de origen alienígena. Pero acá nunca nos explican específicamente cómo llegaron, cuál es su lugar de origen. O sea, no nos explican nada. Y ahí vemos en la escena post créditos a Bruce Banner. En esta especie de videollamada que ya vimos en Endgame. Con estos hologramas. Analizando los anillos para entender un poco de dónde vienen estos anillos y al lado también vemos a Carol Danvers tratando de analizar de dónde pueden venir estos objetos que son bastante extraños, de hecho Wong dice que no hay registros sobre los anillos y todo este revuelo fue porque cuando Jean Chilos utiliza por primera vez esa energía se sintió en Camartage y además los anillos tenían como una especie de baliza que Enviaba un mensaje a algún lugar o a alguien. ¿A dónde? ¿A quién? No se sabe. Pero eso es lo que nos explican. Bruce se va. Lo vemos a Bruce como Bruce, justamente. No como Hulk. Que de hecho la última vez que lo vimos fue justamente como Hulk. Acá está, digamos, en su forma humana, como Bruce Banner. Entre algunas de las teorías de por qué está en su forma humana y no como Hulk, estaba la teoría de que... Nos van a explicar en la serie de she hulk esto, porque Marufalo Rufalo va a aparecer en esa serie. Entonces van a mostrar lo que pasó con Hulk después de Endgame, supongo. Pero bueno, es más que nada una teoría, aunque tiene bastante sentido. Porque es como que pasó de la última vez que lo vimos como Hulk a Bruce Banner sin una explicación aparente. Más allá de... Que simplemente se transformó nuevamente en Bruce. Está bien, pero bueno. Había logrado esa mezcla entre la conciencia de Bruce y la conciencia de Hulk. Para obtener a Doctor Hulk. Así que supongo que dentro de la serie she hulk nos van a explicar un poco más. De por qué estaba así en esta escena post créditos. Y bueno, Carol. Ahí. Como Carol. Yo supongo que también vamos a tener un poco de continuidad de por qué se va porque le llega como una notificación y dice bueno me tengo que ir y yo supongo que debe ser algo relacionado a miss marvel o a the marvels la película secuela de captain marvel o simplemente se fue era la manera más sencilla de sacarla de la escena en post créditos pero bueno me gustó mucho y para cerrar con broche de oro, Bruce se despide, dándole la bienvenida al circo a Shang-Chi, me gustó mucho esa frase, y después Wong diciéndoles a Katy y a Shang-Chi que se tienen que acostumbrar a todo esto, que es mucho para procesar y todo, y ahí se van de fiesta con Wong al karaoke a cantar Hotel California, me encantó, la verdad que me encantó. Me gustó mucho Wong en esta película, fue un cameo en realidad, no, no apareció mucho, pero fue una aparición bastante relevante. Tuvo su pelea con Abominación, que lo habíamos visto en los avances. La verdad que me gustó mucho el diseño de, de Abominación. Eh, de hecho, Wong lo llama Emil en un momento de la batalla. Claramente reconociéndolo como su contraparte humana. Y hay que ver qué onda esto de Abominación, porque no solamente se conocían Wong y Abominación, sino que después de esta pelea se quedan hablando y de hecho Wong le da algunos consejos sobre cómo mejorar sus movimientos en batalla y se van Wong abre un portal y se van juntos no sé qué onda la verdad porque Abominación era un villano como lo vimos en la película de Hulk en 2008 y quedó como villano y algo pasó claramente porque no está en modo villano porque con el trato que tiene con Wong la verdad que no parece así hay que ver qué es lo que pasa con, con Abominación por ahí pasa al lado de, de los héroes por ahí no pasa al lado de los héroes pero queda ahí como antihéroe de alguna manera lo vamos a ver seguramente más adelante en el MCU me gustó mucho esta aparición de ambos personajes como comentaba anteriormente las escenas de acción son lo mejor de la película si tengo que hacer un ranking, primero Simuliu, que lo amé como Shang-Chi, y después las escenas de acción. Si tengo que poner en orden todo lo que me gustó de esta película, la verdad que primero Simuliu y después las escenas de acción. Y si vamos obviamente a lo técnico, las escenas de acción fueron lo mejor. Me gustaron muchísimo, la verdad que las disfruté mucho, mucho, mucho, mucho. La del colectivo, que ya la mencioné anteriormente. Sin spoilers porque se vio en los avances. Fue... No sé si... A ver, en cuanto a batalla, sí creo que fue la mejor. En cuanto a escena de acción. Ya hay una que voy a mencionar en un toque. Que me gustó mucho más. Pero en cuanto a las peleas la verdad que... La del colectivo es espectacular. Este momento en el que van a buscar a Shang-Chi. Los matones de Wenwu. Y vemos a Shang-Chi peleando contra todos estos matones. Y peleando con Razor Fist. Que tiene este brazo con, con un machete. Como dice Katie en un momento. La pelea es genial. O sea, es espectacular. Tenemos también la aparición de Cleb. El cameo de Cleb. Que es este personaje que ya se está haciendo recurrente en el MCU. Que apareció en Homecoming. En esa escena en la que Peter Parker empieza a dar vueltas por toda. La ciudad, y vemos que alguien le pide que dé una vuelta en el aire, y Peter lo hace como Spider-Man. Ese mismo personaje es Cleb, el que está filmando toda la pelea en el colectivo entre Shang-Chi, todos estos matones de los 10 anillos, y Razor Fist. Que de hecho, en un momento cuando Razor Fist se acerca a Shang-Chi, dice: Vos podés, y Razor Fist saca este brazo. Con su machete Y ahí Cleb dice Bueno Mala mía Perdón eh, Pero la verdad que me gustó ese detalle me, me, me pareció muy divertido Y toda esa escena la verdad que es Genial Es muy muy muy buena De principio a fin La verdad que me gustó mucho La pelea de Shang-Chi en, en los andamios Afuera del edificio Con, con estos matones que, que lo seguían A él y a Katie Y después a el link que se suma También duró un montón y muy buena No sé cuántas personas cayeron Creo que yo conté esta segunda vez que fui al cine 10 personas que se cayeron Pero bueno, como es Disney No vemos lo que pasa con esas personas Pero claramente no sobrevivieron eh, Pero fue, fue la verdad que una escena muy muy buena Dentro de todas estas escenas de acción También hay peleas que son cortitas como por ejemplo la del propio shang Chi con Xia Ling su hermana en este lugar de peleas clandestinas que manejaba la hermana en donde se encuentran ellos duró poco pero la verdad que que muy muy buena escena lo que tienen todas estas escenas es que las artes marciales la verdad que las hacen mucho más interesantes a todas las peleas que tenemos entonces por más cortas que sean en duración. Se vuelven muy interesantes. Al menos a mí me gustaron mucho. De alguna manera como que te hipnotizan. Es como que te quedas viendo a la pantalla embobado. Pero fascinado por todo lo que estás eh, viendo. Y la verdad que eso me gustó mucho. Por eso también es un poco el punto fuerte. Todas las escenas de acción. Las peleas que son muy buenas. También hay una escena... En el momento en el que se conocen los padres de Shang-Chi, Wen-Wu y Li, interpretada por Fala Shen, que me gustó, o sea, se me hizo medio raro esto de que empiecen a pelear y ahí como que se enamoran, pero la verdad que la escena está muy buena, ahí es donde también resalta un poco esto de, bueno, las artes marciales y algo más por ahí... ...terrenal, algo más lógico... ...dentro de lo que pueden ser peleas de artes marciales... ...reales, comunes... ...y lo fantasioso... ...con la madre de Shang-Chi... ...usando este poder... ...para controlar... ...todo a su alrededor, un poco avatar... Eh, ...o sea... ...esa mezcla está muy buena... ...la verdad que está muy buena... ...de hecho tiene su paralelismo... ...al final cuando Shang-Chi pelea... ...con su padre... Y el propio Shang-Chi imita esta técnica de su madre y hay un momento en la escena que es calcado de la pelea entre Weng Wu y Li, en donde tenemos este cruce de miradas que la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho esa referencia. Y algo que me estaba olvidando de mencionar, bueno no me estaba olvidando de mencionar, pero me acordé ahora por esta escena entre los padres de, de Shang-Chi, que es la utilización de los anillos. La verdad que algo que me fascinó fue el uso de los anillos que no son anillos son brazaletes pero originalmente en los cómics son anillos o sea son anillos literalmente para cada uno de los dedos por eso son 10 y por lo que tenía entendido es como que los anillos en los cómics tienen conciencia y cada uno tiene un poder distinto o algo por el estilo y eso de la conciencia de que cada anillo de alguna manera sea inteligente, por así decirlo. Se vio un poco reflejado con estos brazaletes en la película. Porque como que cada uno es un poco independiente de los movimientos que el portador lleva a cabo. Y la verdad que, que me gustó mucho cómo los utilizaron en toda la película. Agradezco que hayan decidido hacerlos así y no como anillos. Además el cambio... Fue porque no querían que se confundieran con el concepto de las gemas del infinito. Son cosas distintas, pero si buscan imágenes de los 10 anillos en los cómics, van a ver que tienen como cierta similitud a las gemas del infinito. Entonces está bien que, que los hayan hecho así. Podrían haber respetado digamos que cada anillo tenga como un color o algo parecido, pero bueno sí, entiendo que no querían que estos conceptos se mezclen de alguna manera, entonces está bien, la verdad que está bien además hay un cambio de color en cuanto a, a los personajes que lo utilizan, así que eso también estuvo muy bueno y el momento en el que pelean Shang-Chi y Wenwu y Shang-Chi se va haciendo con el control de todos los anillos, porque primero controla cinco anillos y siguen peleando entre ellos y después, en el medio de la pelea, Wenwu se queda sin los otros cinco anillos que tenía. Y ahí vemos cómo aparece Shang-Chi con todos los anillos y los combina todos. Hace... No, no, ese momento fue genial. La banda sonora muy buena, la verdad que muy buena. También están las canciones, que la verdad que están muy buenas. Eh, de hecho, creo que voy a dejar la más conocida al final del episodio para que escuchen. Pero la verdad que las canciones en general están muy buenas y algunas que suenan dentro de la película la verdad que me gustaron mucho. No es una banda sonora icónica, no es de esas bandas sonoras que va a quedar por ahí en la cabeza de todos. Pero la verdad que me gustó, me gustó mucho, estuvo bien y en esos momentos la verdad que funcionó de maravilla. En especial en, en las peleas finales, en esta aparición de Shang-Chi con los anillos... Y en el mejor momento, la mejor escena de acción de la que voy a hablar ahora, que fue en este momento en el que Shang-Chi destruye a este morador de la oscuridad, este dragón feo que aparece al final. No le quería decir dragón porque tenemos un dragón en la película, pero bueno, con las alas y, y todo eso parece como un dragón. Igual tiene unos tentáculos, bastante feo el bicho. Eh, me gustaron los diseños, la verdad que los diseños son geniales. Ahora voy a hablar de otras especies que aparecen en la película que me gustaron mucho también. Pero en general todos los diseños de todas las criaturas que vemos fueron muy muy buenos. Pero cómo lo destruye, o sea, tenemos toda esta batalla, toda esta pelea en el final. Y en un momento, Shang-Chi le dispara con todos los anillos y le deja los anillos como en el estómago, digamos. Y mientras va cayendo, Shang-Chi... Como que va midiendo el momento ahí. Y con los brazos, que en un momento los separa, destruye desde adentro a este monstruo. Y nada, me encantó. La verdad que un momento espectacular. Toda, toda la escena, o sea, es como... es demasiado. Son muchas cosas en la pantalla. El agua, el dragón, la hermana ahí en el medio, él con los anillos el bicho que es gigante, o sea, es como mucho, pero está muy bien la verdad que me gustó fue, fue increíble, un momento espectacular en la sala, la verdad que la gente estaba como loca también hace rato que no vivía eso en una sala de cine, en especial con una película de Marvel la gente que estaba gritando, estaba como loca la verdad que me gustó mucho algo que no me gustó mucho por ahí y lo y lo voy a unir un poco a esta escena, primero lo de Katie que le dispara al morador de la oscuridad con, con la flecha fue raro, a ver, yo entiendo que en las películas como que las cosas se tienen que aprender rápido a ver, lo, lo puedo entender pero tres días practicando con el arco y la flecha y en el momento más importante disparás y, y le das justo en el blanco a, a este bicho es como, no diría tirado de los pelos pero fue algo que me hizo un poco de ruido Porque además Katie estaba ahí como En esta aldea Y Shang-Chi con, con shang Ling Junto al dragón estaban ahí peleando Se me hizo un poco raro La verdad que se me hizo un poco raro Después con el final que acabo de comentar La verdad que se arregló un poco Pero si hubiera sido más decisivo Incluso ese disparo de, de Katie La verdad que era algo Para criticar bastante Pero bueno lo dejo pasar porque realmente ese final con Shang-Chi derrotando al morador valió, valió la pena. Digamos que lo de Katie en realidad fue una ayuda y no el verdadero desenlace en cierto punto. Y lo otro que iba a comentar es esto del CGI. La verdad que no me gustó mucho por momentos en este lugar, en Talo, que es esta realidad en la que estaba la aldea, con todos estos guerreros que protegían la puerta en la que estaba el morador de la oscuridad para que no saliera de ahí y donde tenemos toda la batalla final. No me gustó esto de no usar lugares naturales. En un punto hay que usar CGI, lo entiendo, pero podrían haber aprovechado algún lugar natural para filmar, no lo hicieron, o sea, se nota, y eso es lo peor, que se note esa pantalla verde. La verdad que no, no me gustó en esos momentos porque además en otros momentos que hay si hay está bien, o sea pasa de largo, no se nota incluso. De hecho el diseño de, de toda esta fauna que tenemos en la película están muy bien todos y la verdad que esto de que se note la pantalla verde de fondo no me copó mucho, pero bueno, no arruina eh, incluso dentro de esa misma escena la batalla final, así que nada, un detalle... Que espero que se arregle en otras películas donde aprovechen espacios naturales. En Eternals, por ejemplo, Chloe Zhao utilizó espacios naturales para filmar. Así que bien ahí. Espero que sigan el ejemplo para futuras películas y lo hagan. Porque se puede, claramente. Así que espero que se haga de esa manera y no con tanto CGI. Y otra cosa que por ahí no me gustó tanto. No es que no me gustó. Pero fue raro, fue raro, y creo que ya saben a lo que me estoy refiriendo. Y es Trevor, Trevor Slattery, que apareció, volvió, este falso mandarín. Porque Wu al final no era el mandarín, básicamente. O sea, lo que nos da a entender es que en Estados Unidos necesitaban un terrorista, entonces tomaron el nombre de los 10 Anillos... Para lo que fue la película de Iron Man 3 Y utilizaron a Trevor Slattery para presentarlo como el mandarín Dentro de esta organización Y al final es como que Wen Wu dice Utilizaron este nombre pero yo no soy el mandarín Entonces es como que quedó ahí Wen Wu no era el mandarín precisamente Sino que fue un nombre que se utilizó para este terrorista inventado por los Estados Unidos En la película de Iron Man 3 Después de que se menciona eso en la película, aparece Trevor en esta especie de calabozo en el que terminan Shang-Chi, Katie y Shan Y la aparición fue como la primera vez que lo vi. No, no sabía qué pensar. Porque era otra vez. Es como. otra vez lo mismo. Porque. ¿Cuál era la necesidad? Venimos de lo que pasó en Wandavision. Lo del villano de. Black Widow. Taxmaster como se diga. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez volver a esto? ¿Otra vez el mismo error? Estaba con dudas, o sea, no voy a negar que Ben Kingsley la rompe, porque es un actorazo, desaprovechado por Marvel Studios, claramente, porque lo que pasó en Iron Man 3 es imperdonable, y no lo aprovecharon, no aprovecharon a un gran actor. Pero la verdad que mientras iban pasando los minutos con Trevor en pantalla, me terminó de alguna manera de, de convencer. No del todo, ¿eh? Por eso es como que todavía tengo un sabor agridulce por esta aparición. Pero de alguna manera siento que arreglaron el error de lo que hicieron en Iron Man 3. Y le dieron como un lugarcito a este personaje divertido dentro de la película. Así que me gustó mucho. Y junto con Trevor aparece este animal hermoso, Morris, que, que no tiene cara, es hermoso. Quiero un peluche de Morris, por favor, si alguien me regala un peluche de Morris, me van a ser la persona más feliz del mundo. Quiero un Morris en mi vida. O sea, te amo, Morris. Hasta le dieron un póster, hay un póster de Morris, me encantó Morris. Eh, también un poco de esto de que el regreso de Trevor no me haya molestado tanto. Fue porque lo hizo con, con Morris. Y, y me gustó mucho esta relación entre, entre Trevor y Morris. Que Morris no habla claramente, hace sonidos. como cualquier animal. Pero Trevor le entiende. Algo que pasa también, por ejemplo, en Star Wars. Cuando le entienden, por ejemplo, a R2D2 Que hace soniditos. Y es como. Ah, sí, dijiste esto. Y yo, como. Bueno, no entendí nada. Pero. bien ahí que vos lo entendiste. Es como. Me gustó mucho eso. Eh, bueno, Trevor hace una referencia a el planeta de los simios, que también ese chiste me, me gustó mucho. Voy a perdonar esta aparición de Trevor y la verdad que tengo que admitir que de alguna manera, como mencioné anteriormente, pudieron arreglar el error de Iron Man 3. Así que eso lo valoro y no me lo esperaba. También voy a valorar eso de que no me esperaba que aparezca Trevor en esta película. Y agradezco no haberme lo spoileado, porque con tantos spoilers dando vuelta por todo, agradezco no haberme no spoileado esto, porque fue, fue bueno sorprenderse viéndolo en, en la película. Y yendo a los animales, que ya mencioné a Morris, que no es un Morris, o sea, tiene un nombre esta especie, tenemos varios animales que aparecen en la película dentro de lo que es... Esta mitología de shang Inspirados en la mitología china. Tenemos la aparición de los Hundung. Creo que lo estoy diciendo bien. Que son justamente los Morris. Que después, más adelante, cuando llegan a Talo. Vemos que hay más de ellos. Y Morris se pone re feliz porque por fin vuelve con los de su especie. Quiero un montón de, de estos peluches. La verdad que lo amé. No tiene cara. Es, es genial. Amo. Amo completamente. A estos animalitos hermosos. Jundung. Así se llaman. Con H. No con J. Jundung. Espero estar pronunciándolos bien. Seguramente no, pero bueno. Tenemos la aparición de un dragón. Que es quien protege esta puerta en la que estaba el morador de la oscuridad. De hecho, más adelante se nos muestra que las escamas de dragón funcionan para defenderse del morador y todos estos bichitos parecidos al morador que le iban llevando las almas de las personas para alimentarlo, y justamente el dragón en un momento aparece con Shang-Chi desde el fondo de, del lago para ayudar en la batalla muy buen diseño, la verdad que me gustó mucho, amo los dragones me encanta que haya aparecido un dragón y la verdad que el diseño me, me gustó mucho. Se vio en el tráiler la cara, pero no se había visto por completo. Sí llegué a ver en un spot publicitario en Instagram un avance de estos cortitos que siempre lanzan con las películas. Un poco del dragón. Esto no me gustó, o sea, no me gusta que en los spots publicitarios... Hagan esto, o sea, son 10 segundos en los que tienen que mostrar algo de, del avance de la película. No muestren algo nuevo, porque no se había visto esa escena. En concreto es la escena en la que el dragón está volando con Xianling en la espalda y Shang-Chi va corriendo para alcanzarlo. Y un pedacito de esa escena se vio en un avance previo. Y la verdad que... Es más... Ni siquiera lo quise ver porque yo estaba en Instagram tranquilo y me apareció. Y además se reproducen solas esas cosas. Entonces, nada. A futuro no muestren este tipo de cosas porque está bueno disfrutarlas en el cine. Aún así, debo admitir que disfruté muchísimo del dragón en la película. Y la verdad que el diseño es genial. Hay un Funko Pop del dragón que es buenísimo. Mi nueva línea favorita de Funko Pop. Es la de Shang-Chi En realidad sigue siendo la de Thor Ragnarok Pero Pero esta línea de Funko Pop De la película de Shang-Chi la verdad que me gusta muchísimo Hay uno de Shang-Chi Como pegando una patada Medio en el aire Genial, la verdad que me huele a la cabeza ese Funko Pop Aparecen los Feng Wang Van que lo voy a buscar y lo va a decir en vivo e indirecto El traductor de Google, espero que se escuche Feng Wang Feng Wang no sé si escucharon al traductor. Y ya que estamos, a ver el otro si lo dije bien. perdónen eh. Pero no quiero pronunciar mal las cosas. Con el inglés vaya y pase. Pero con el chino, no. Vamos a decirlo bien. Hundung, había dicho yo. A ver si me equivoqué. hundun Handung, muy bien. Los hundun que son la especie de Morris. fenjuan fenjuan es como Feng shui", más o menos. A ver... Wang, ahí está, Wang. que son estas aves de fuego que en la película me hicieron recordar, de hecho son la primera especie que vemos al entrar a Talo, me hicieron recordar a Moltres, y yo sé que al mencionar esto ya deben estar pensando en otra especie que aparece en la película, Pokémon, ¿tengo que atraparlos a todos? sí. Ya voy a mencionar eso. Pero esta especie que aparece de estas aves de fuego me hicieron recordar mucho a, a Moltres. No averigüé la verdad, si Moltres está inspirado en esta especie de la mitología china. A ver, vamos a separar. Pokémon es de origen japonés y shang está ambientado en China. Son dos cosas completamente distintas. Pero también hay especies de la mitología china. ...que se utilizan en inspiración de algunos Pokémon. Ya voy a mencionar algo sobre eso. Pero bueno, por ejemplo acá, Moltres, estoy averiguando, que está un poco inspirado en el dios del sol de la mitología egipcia. Ahí tenés, toma. No solamente agarran de la mitología japonesa, sino que también de todos lados. El origen de los Pokémon, la verdad que es algo que me huele a la cabeza... Puede sonar medio estúpido, pero la verdad que me encanta, porque si se ponen a averiguar la inspiración de muchos de estos Pokémon, es genial. Pero nada que ver con la especie que vemos en Shang-Chi, que se llamaba Fengwang, Fen Ahí está. Muchas gracias, traductor de Google. La siguiente es la de los Leones Guardianes. Acá no hay ningún nombre chino, Leones Guardianes, nada más. Que también, siguiendo un poco con esto de, de Pokémon, me hicieron recordar a Arcanine. Pero bueno, ahí ya estaba metido en Pokémon a full. Entonces, nada que ver. No sé si nada que ver, ¿eh? en que busco? Puede ser un poco... ¿Saben de dónde pueden conocer a estos leones? No sé si fueron al barrio chino. Que en esta entrada al barrio chino tienen estas dos estatuas con estos leones. Bueno, son esos. O sea, acá se especifica que los leones guardianes son también conocidos como Shishi, perros león o perros fu. Y si buscan, los perros fu son estos que tienen eh, la estatua en el barrio chino. De hecho, no solamente se limitan a China, sino que tienen trascendencia en Japón, en Corea, en Tailandia. Son bastante conocidos. Y la verdad que en la película están muy bien, me gustaron mucho. De hecho hay dos nada más. Y esto también es un detalle, porque justamente estos dos que mencioné del barrio chino, que están como en la entrada, justamente como guardianes, y en talo están estos dos leones, que son los únicos dos. Tiene sentido, la verdad que tiene sentido. Otra especie es el killing. Acá sí voy a ir a consultar con mi querido traductor, a ver si lo dije bien. killing ¿Cómo se dice? Sí, lo dije bien. Que es este caballo raro que se cruzan cuando están entrando a Talo. Medio feo. Pero está bueno, está interesante. Y la última especie, que acá en el cine yo estaba como loco. Como loco estaba. Es el Juli jing A ver si lo dije bien. Sí, lo dije perfecto. Juli Jing. Para quienes hayan visto a Naruto. Es el famoso zorro de nueve colas. Buscando un poco sobre estas especies mitológicas, estaba leyendo algunos artículos sobre la confusión, entre comillas, de algunas personas que creían haber visto a un famoso Pokémon, en concreto Ninetales, en Shang-Chi. Entonces era como, gente se confunde y piensa que el animal que aparece en Shang-Chi es Ninetales y nada que ver. Y en realidad no es que nada que ver, sino que es realmente Ninetales, pero no es Ninetales. O sea, Ninetales, que es la evolución de Bullpix, está inspirado en el zorro de nueve colas. Y esta especie que vemos en Shang-Chi es el zorro de nueve colas. O sea, no es directamente Ninetales, pero sí es la especie que le da la inspiración a Ninetales. Entonces no es una confusión, realmente estamos viendo... La inspiración de uno de los Pokémon más conocidos de todos. Y yo en el cine estaba como loco. Porque ya sabía que Ninetales estaba inspirado en el zorro de nueve colas. Y cuando vi al zorro de nueve colas apareciendo, me volví loco. Para mí era Nytales. O sea, estaba como loco. Pero bueno, hay que hacer esta aclaración. No es específicamente el Pokémon conocido, Nytales. Pero sí es la inspiración del Pokémon, el famoso zorro de nueve colas. Que es parte de la mitología china, pero también de la mitología de Asia Oriental. Así que es entendible en la inspiración, no solamente para Pokémon, sino también en Naruto, que tiene una aparición el zorro de nueve colas. Y si mencioné a Pokémon y a Naruto, no puedo dejar de mencionar esa referencia a Dragon Ball de Katie, en la que en el final cuando están Katie y Shang-Chi hablando con esta pareja de amigos que ya habíamos visto anteriormente en la película sobre la batalla que tuvieron y todo eso, menciona Katie el Kamehameha, esta técnica conocida de Dragon Ball, que es un poco referenciada por Shang-Chi en un momento, cuando tiene los 10 anillos y la verdad que esa referencia me gustó muchísimo. Antes de terminar en la película tenemos referencias al MCU Me gustó que no se hayan excedido con las referencias Porque la verdad que está bien O sea, no fue una película que se tuvo que agarrar completamente de otras cosas del MCU Así que eso me gustó muchísimo La gran referencia fue a Thanos y al chasquido que eliminó a la mitad de la, de la población Y de hecho hay una referencia a la ansiedad post-blip el blip es justamente el regreso después del chasquido. La verdad que me gustaron las referencias sutiles y para nada desmedidas. Como para decirnos, miren estamos en el MCU, Shang-Chi es del MCU. No, no, vamos a contar su historia y bueno, tiramos algunas referencias para que se sienta dentro de este universo y listo. Y tenemos la segunda escena post créditos que es un poco menos manija que la primera. Pero no por eso es menos importante. Tenemos a Xia Ling, la hermana de Shang-Chi. Que después del final de la película volvió al lugar en el que su padre vivía. Y tenía esta organización de los Diez Anillos. Pero esta vez para llevar adelante a los Diez Anillos como una organización diferente. No como una organización criminal. Pero tampoco como este lugar clandestino de peleas que vimos que manejaba anteriormente, así que hay que ver cómo sigue su historia, si es como potencial villana o, o no. Es bastante ambiguo ese final, hay que ver, su personaje me gustó mucho. La vemos junto a su amigo y socio, John John, y junto a Razor Fist, también me gustaría ver de nuevo a Razor Fist. Y el universo de Shang-Chi la verdad que me gustó bastante, es un universo interesante para, para explorar. Me gustaría ver más de, de todo esto. Algo que no mencioné, una referencia, ahora que recordaba este lugar de, de peleas clandestinas de Ling, es que tenemos la aparición de una de las viudas negras que estuvo en Black Widow, peleando contra una de estas personas con el virus extremis que vimos en Iron Man 3, justamente. Y hasta acá este episodio dedicado a Shang-Chi. Mi calificación es de 8,5 sobre 10. Dentro de lo que es el MCU, se termina ubicando en mi lista de Letterboxd, en la posición 13, decimotercera, Shang-Chi, de 28 proyectos, porque están películas y series en el mismo lugar. Así que, bien, por arriba de, de la mitad de tabla. Igual, tanto calificaciones como listas, ubicando de la mejor a la peor... Son más para divertirme y para ordenar un poco todo, que para darle un lugar de mucha importancia. Pero bueno, eh, es una película que, que me gustó mucho, que la disfruté, la verdad que, que se disfruta bastante. Es entretenida, muy, muy buenas escenas de acción, la verdad que de lo mejor de la película. Puede tener por ahí fallas, lo que comenté de CGI. Un poco por ahí el tema de los flashbacks a la niñez de Shang-Chi y de Xian Ling terminan mareando un poco. Son muchos flashbacks que vemos, incluso varios en la misma escena a veces. Pero bueno, tampoco es que terminan arruinando por completo la película. La verdad que es una película bastante firme, que funciona muy bien para lo que va a ser de acá en más el resto de, del MCU.